Señor presidente, señorías, en nuestro Grupo Parlamentario ponemos en valor la moción del Grupo Socialista y urgimos al Gobierno a poner los medios para la toma de medidas. Hagamos nuestro trabajo y procuremos medidas que mejoren la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y resuelvan sus problemas, porque este mismo debate lo tuvimos en abril y desde entonces miles de personas están sufriendo carencias asistenciales y desigualdades evitables. La señora ministra de Sanidad, en su intervención de la semana pasada, alabó nuestro Sistema Nacional de Salud y puso el Sistema Nacional de Transplantes como ejemplo y espejo en el que se miran otros países. Presume y con razón la señora ministra de nuestro sistema de trasplantes, pero todos sabemos que el éxito no sería posible sin el sostén de un sistema de salud público y basado en la solidaridad. Aquellos países donde se solicita la solidaridad, para donar órganos, pero luego solo acceden a los trasplantes aquellas personas que pueden costearse el servicio o un seguro que lo cubra, en esos países el sistema no, no funciona por razones obvias. Pues bien, en España, desde 2012, cuando una persona en situación irregular candidata a donante fallece en alguno de nuestros hospitales, solicitamos a su familia que en acto de generosidad y solidaridad done sus órganos y, contrario a lo que muchos puedan pensar la tasa de donación en inmigrantes irregulares está por encima de la de nacionales. Pero desde 2012, cuando esta persona en situación irregular sufre una patología que requiera trasplante, ya no tenemos tan claro que se le ponga en la lista de trasplantes. Quizás no llegue ni al diagnóstico a tiempo. Esto no parece muy solidario. En este aspecto, creemos que sí debería haber de todo para todos, señora Alarcón. Lo mismo ocurre con nuestros compatriotas que tienen que salir del país a trabajar por más de 90 días. Señorías del PP, la semana pasada, concretamente el jueves 24, se aprobó en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados una moción presentada por nuestro grupo parlamentario para revertir esta situación y devolver el derecho de asistencia sanitaria a estas personas. Ustedes votaron en contra de esta medida, pero espero que acepten las decisiones tomadas por mayoría democrática y no, meten y no veten aquellas medidas que no les gustan porque esta es una medida que no se sostiene ni desde el punto de vista humanitario ni desde el punto de vista económico, además del coste en salud pública que supone. Otra razón importante por la que el sistema de trasplantes ha sido exitoso es porque al frente de la Organización Nacional del Transplante han estado siempre los mejores profesionales, tanto en las comunidades autónomas como en la coordinación nacional, y no cargos políticos que cambian según el color del Gobierno de turno. Dijo también la ministra la semana pasada que nuestro sistema de salud público, construido entre todos, necesita compromiso y que el presupuesto significa compromiso. Pues bien, no podemos estar más de acuerdo y por eso creemos que sería deseable que paulatinamente se aumentara el gasto sanitario con el objetivo de acercarnos a los niveles de países de nuestro entorno. Los recortes han puesto especial énfasis en el copago farmacéutico como medida de ahorro y lo cierto es que esta medida por sí misma no solo no controla el exceso de gasto, sino que además supone una dificultad en el acceso al tratamiento farmacológico de las personas más vulnerables y genera desigualdad. En un modelo solidario no se puede grabar con impuestos a la enfermedad ni castigar al que más enfermo esté. Señorías del Grupo Socialista. Ustedes proponen reformas sanitarias deseables, pero miren, la reforma constitucional del artículo 135, la ley de estabilidad presupuestaria y la investidura de Rajoy son tres decisiones que juntas impiden cualquier avance en inversiones en el sector público. Respecto a la recuperación del fondo de cohesión, lo creemos absolutamente necesario, porque es necesario también terminar con las desigualdades. Porque en España hoy en día para tener buena salud es más importante el código postal que el código genético, ya que existe hoy en España una inequidad sostenible producida por políticas que generan desigualdad innecesaria y evitable, que se convierte en un problema grave de salud. Hay grandes diferencias de gasto sanitario, de tiempo en listas de espera y de esperanza de vida de hasta diez años según en el lugar de residencia. Además, España es uno de los países de la Unión Europea con menos servicios sociales y parte de este déficit hoy se absorbe por los servicios sanitarios, grave problema cuando tanto servicios sociales como sanitarios están limitando su oferta. Por razones éticas, económicas y sociales, las políticas para reducir las desigualdades deben ser prioritarias. Por último, ponemos en valor también lo referido a la situación de la enfermería y la urgencia de modificar el decreto de prescripción enfermera que pone en tutela a estos profesionales y les dejan una situación legal comprometida en su práctica habitual. Vaya terminando, también, señoría. Termino también en lo que respecta eh, a la situación del personal temporal de los servicios de salud, que se cifra en un 30,5 de media, cinco puntos por encima de la conjunta, del conjunto de los trabajadores. Ustedes que dicen que siempre cumplen la ley, pues bien, es preciso cuanto antes que se dé cumplimiento a lo que dicta la sentencia de la sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se tomen las medidas necesarias para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sistema sanitario público. Señorías, nuestro voto a la moción presentada será afirmativo. Muchas gracias.